Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Voy a subir un poquito más el volumen acá. ¿Qué tal, qué tal? Eh, bien. Bueno. ¿Dónde está todo el teléfono No acá está todo. Acá está. Sí, señor. Bueno. Eh, sesión 5 ya estábamos de creando un juego de rol. Qué bien, qué bien. Espero que la hayan pasado bien durante todo este mes sin charlar de esto. Espero que estén bien ahora. Uh, no se ven los pines. Bueno, ahí están mis pines. Eh, qué lindo volver a estremear esto. Siempre siempre es un reencuentro. Como pasa tanto tiempo, eh, me olvido. Voy a, ahora voy a cerrar. Ahí está, silencioso. Bien. Sesión 5 de eh, Creando un juego de rol en vivo. Esta serie que siempre me sorprende. Voy a, antes de nada, bienvenida a todas las personas que quieren participar de esto, eh, incluso las que nos van a ver después por YouTube. Voy a hacer los anuncios de hoy y vamos a charlar de lo que va a pasar hoy. A ver, el domingo estuvimos jugando un one shot de DD, quinta edición, seteado en Ravnica con Cristecas, Agus y Adria, y estuvo buenísimo. Queremos agradecerle mucho a todas las personas que pasaron a divertirse y a tirarles cosas en la cabeza a los chicos con todas las recompensas. El diferido va a estar en nuestro canal. No sé cuándo todavía. <risa> Mañana tenemos nieblas de luna a partir de las 7 y media. El capítulo pasado fue increíble. Fue una de las mejores sesiones que jugamos, de hecho. Así que eh, vamos a ver qué pasa con eh, el final de ese capítulo. Y el viernes tenemos... El tan esperado evento del jardín de los presentes Porque además es el último capítulo Antes del viaje del orden va Van a ser unos dos meses largos Hasta que volvamos a ver a los vampiros Así que esperemos que eh, ver qué les pasa mañana Vamos a ir avisándole Obviamente cuando estemos por recuperar El stream vampiro y todo eso Así que no se preocupen Pero bueno, el viernes a las 21 va a estar en mayo y junio tenemos en, en el horario de, de Vampiro vamos a tener eh, un evento que se llama Happy Hours de One Shot. Eh, que nos pone muy contentos porque vamos a invitar a algunas comunidades, eh, que, amigas así cercanas nuestras. Eh, para jugar one shot de juegos raros. El, los primeros son De Latino. Voy a dirigir yo y vamos a jugar Over the Edge eh, Si quieren ver el sistema en vivo, ¿no? Después de haber visto el video. El viernes 6, que sería.. El viernes de la semana que viene eh, Lo van a poder descubrir Las, la, Ah, y bueno Ya que estamos, empieza mayo Con el nuevo stream que veníamos hablando desde que empezó el año eh, Es una aventura de suspenso y horrores escondidos Con un sistema que eh, va diferente de los que nosotros estrememos El martes se suma una nueva campaña a la taberna de rol Y un nuevo stream así como estamos todos esperando, van a ver, vamos a poner todo por las redes, va a estar buenísimo Como siempre, un montón de gracias a WJLazer por patrocinar nuestros últimos videos El link, lo voy a pasar ahora ¿Ve? sponsor Creo que era ese, perfecto, ¿verdad? eh, tiene una cuenta, tienen ahí en el link de Instagram eh, su tienda y van a poder comprar un montón de cosas eh, cortadas con madera y lo cierto es que está buenísimo si pueden jugar presencial no solo tiene miniaturas sino que también tiene terreno o bandejas para dados y hasta tableros muy económico y muy práctico porque los kits de el kit de mar trae todos bichitos de mar y héroes y el tablero del agua por ejemplo está buenísimo bueno el barco que sorteamos eh, el último sorteo grande que hicimos que se lo ganó Electra si no me equivoco eh, es de ahí de doble Telesa y eh, como siempre por las dudas, por si no saben, formamos parte de los embajadores, creo que era así, bien de los embajadores de Day, Day que es una iniciativa que se está impulsando desde Wizard of the Coast para Latinoamérica para movilizar gente y tenemos la suerte de estar ahí adentro. La iniciativa empieza con un grupo de Facebook donde se ponen noticias, se ponen memes, se charlan, se debaten cosas, se anuncian mesas, lo que sea de Day, Day. así que los invito a pasar si tienen ganas de... De compartir con gente de cualquier parte de Latinoamérica eh, Ahí está el link en la descripción en el, en el, Perdón, el link en el chat Para eh, sumarse al grupo oficial Ahora sí, pum, estamos listos Para hablar de eh, eh, Creando un juego de rol. Vamos a recapitular rápido, no quiero ocupar mucho tiempo en esto porque es algo que, que hacemos... ¡Ey, Master Legendario! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, algo que hacemos muy seguido que es eh, tal vez ocupar mucho tiempo en esta parte y es así de sencillo. La primera sesión, nos pusimos de acuerdo qué íbamos a hacer, tiramos un par de ideas. Para la segunda sesión respondimos preguntas para ubicarnos todavía más en el juego que queríamos hacer. Para la tercera estuvimos anotando eh, cosas que se nos iban ocurriendo. Eh, saludos, saludos. ¡Gracias! Sí, sí. Saludos allá! <ríe> ¡Qué grande, Master Legendario! Eh, perdón, para la tercera, se nos estu estuvimos anotando eh, sistemas que consideramos que iban a ser parte del juego Esto estuvo bueno, nos ayuda digamos, a ubicar qué cosas van a pasar acá Y tuvimos, bueno, sistema de combate... Eh, sistema de edad, aclaraciones, habilidades, lo que sea Hoy vamos a hablar, vamos a extender un poco más eh, el, esto. Uh, creo que es la misma hoja. Tal vez es la misma hoja. Eh. Estoy sospechando que es la misma hoja. <ríe> si, sí, es la misma hoja. Eh, bueno, aprovechando eso, vamos a agregar acá mecánicas parte 2. Perfecto. Bien, ahora sí Ahora vamos a empezar a inventar eh, mecánicas de juego Qué es lo que... Eh, cómo los jugadores van a interactuar con el juego Y... Eh, en base a lo que ya creamos, súper importante El sistema que habíamos eh, armado, más o menos Era... El siguiente La idea del juego es que todo se basa en que... Dura muy poquito algo que todo es escaso, hay que conseguir lo que sea y usarlo en el momento, si no probablemente se pierda. Es muy difícil conservar cosas por mucho tiempo. Eh, iba todo por ese lado, ¿no? Porque estamos armando un juego de Mad Max. Entonces, el sistema de dados. Eh, que hayamos inventado. Yo espero que haya, haber inventado este sistema de dados. sino no, bueno. Eh, así lo considero yo. Pero puedo estar muy equivocado. La idea es que. Los jugadores van a conseguir dados Los van a usar Y en base a los resultados van a conseguir más O recuperar algunos que usaron Que me parece interesante eso Refleja un poco lo de eh, Lo que tiene este mundo de Bueno Tenés un alambre, dos palitos Y una rueda de, de auto de juguete Suerte con eso Entonces vos con lo poco que tenés Tenés que hacer lo mejor que puedas y por ahí eh, no, no siempre o rara vez va a ser algo en extremo beneficioso para alguna de las dos partes. Porque probablemente los enemigos también estén mal parados. O, o con hambre, con sed, etc. Así que vamos a empezar eh, todo lo que anotamos acá. A ver qué sale. Una de las cosas que había pasado, que hemos charlado, era que no quería yo clases de personaje. Pero por otro lado está bueno tenerlas. Como es. difícil. Ya, ya vamos a llegar a esta parte. Bien. Como dijimos, vamos a tener características. Estas son las cuatro, que es violencia, voluntad, atalo con alambre, que quiero cambiar ese nombre. Eh, y pasión. Pero vamos al sistema de dados. Vamos a ver cómo se consiguen dados. Cómo se gastan los dados, cómo se recuperan los dados, cómo incluso se transfieren los dados Algo que estaba pensando yo era que... Eh, el grupo consiga reserva de dados de alguna manera Esto me hace acordar un poco a con eh, Diaries Que a medida que el grupo va consiguiendo cosas o van pasando cosas se van armando una pool de dados, ellos, que pueden usar para gastar Y si no la usan... O cuando el DM quiere, no me acuerdo Cómo era la regla, pero esa pool de dados se puede volver en contra de ellos Porque también se, se añaden dados de zombies algo por el estilo Pero estaba pensando que... Cuando... El, cuando el personaje entra en un conflicto Y me refiero a un conflicto a cualquier... Eh, situación en la que tenga que tirar un dado No necesariamente tiene que ser una pelea O una discusión social Sino un momento donde el, el azar de los dados Gobierna la decisión de la partida Cuando está en ese conflicto Yo creo que cuando ingresa Ahí debería haber Un momento de creación de dados como Ahí eh, consigue dados eh, Lo mismo que una pelea por ejemplo Si vas a una pelea eh, yo preparado Por decir algo eh, Como como A ver Por ejemplo estoy pensando en, en, en Vieron esas peleas de anime O de lo que sea que Ellos saben que en este lugar Se van a enfrentar contra un enemigo Que está por venir Bien, entonces eh, desde que los personajes llegan hasta ahí, hasta que llegan el enemigo, ellos están preparados para pelear. Entonces, tal vez es mucho más fácil crear un lado ahí. Pero si te emboscan por otro lado, se va a complicar un poco más. Ese, en day es el, el, la ronda de sorpresa. Los que están sorprendidos no hacen nada, los otros tienen ventaja. Eh, acá, es, yo creo que debería ser un poco más violento porque... Eh, tal vez un golpe te mate o algo por el estilo. O, o te deje muy incapacitado el personaje como para seguir haciendo cosas. Yo me estoy imaginando bastante hostil el juego. Entonces, algo que se me había ocurrido era que la intención con la cual el personaje entra en el conflicto. Eh, es la que dicta cuántos dados consigue. Ahora, es medio difícil leer esto, pero bueno, nosotros tenemos el lujo de ser un juego de rol independiente y poder hacer cosas medio flasheras a ver qué pasa, ¿no? No, nada tiene que estar tan, tan atado a la mecánica. Pero podemos decir algo como eh, Sistema Creación de dados O como los jugadores Consiguen dados ¿Tenemos musiquita? Sí, tenemos musiquita Bien La intención ...del personaje. Conflicto... ...se a trasla... dados Esto me refiero a lo de estar preparado, por ejemplo... Tal vez tenés un personaje muy dedicado a la pelea, ¿no? Y al y a, no solo a la pelea, sino a la persecución de autos... Alguien bien metido en el concepto de guerra de este mundo. Tal vez este tipo de persona puede elegir cómo entra en la pelea. Tal vez entra, digamos, con ímpetu o con furia o lo que sea, algo similar. Entonces, eh, siempre va a tener buenos dados para ese tipo de conflicto. Eh, tipo pelear. Eh, tal vez alguien más alerta rara vez va a tener esta... Eh, esta diferencia de... De dados a la hora de... De ser emboscado. ¿Y a qué me refiero a diferencia de dados? Otra de las cosas que se me ha ocurrido era que... Por ahí... Eh, la categoría de dado que vos usás en ese conflicto va a depender, digamos, de diferentes cosas. Por decir algo. Supongamos que vos tenés dados de 6 caras para pelear esa pelea. Pero alguien te lastima, y uno de los efectos de que te lastime eh, Es que todos tus dados pasan a ser una categoría menos Entonces empezás a tirar de 4 en vez de 6, porque estás lastimado Lo mismo se me ocurrió como para cuando entran en el combate Si vos entras así resacado a pelear con esas lanzas que explotan al impacto y, y, y pintura de cromo en la cara Tal vez todos tus dados incrementan una categoría Porque estás resacado y vas a dar todo lo que hay eh. A ver qué hay de chip. Ahí dice: ¿se Podría ser que tome un buena iniciativa y esto le dé algo. Es decir, que elija y narre cómo empieza la acción y desde ahí pasa algo. Sí, eso, eso me gusta. Yo creo que el, lo del control narrativo va a ser más importante en este juego. Esperen que hay una sirenita. Ok. Ahí ya se termina. Eh. Entonces, volviendo Me gusta eso Lo del control narrativo creo que es importante En este juego Ya que eh, Va a ser tan escaso Todo Va, es lo que yo me imagino Que Los jugadores van a tener que Encontrar la manera de solucionar cosas Y eso lo van a hacer Ellos agregando eh, El contenido a la, a la narración Por eso eh, se me ocurre, por ejemplo, bueno, quiero ir a buscar materiales. Se hace la tirada y una charla puede ser: bueno, quiero ir a buscar eh, cosas para arreglar el auto. Bueno, estás en un taller medio abandonado. Se hace la tirada y vos le decís: joder, bueno, contame qué encontraste. Esto, esto, esto y este. Tal vez el DM puede decir: bueno, esto lo encontraste, pero está oxidado. Esto lo encontraste, pero eh, le falta un pedazo. O hay que soldarle algo, cosas por el estilo. De esa manera el jugador, digamos, tiene influencia en lo que está pasando. Ayuda, aporta al, al, a la situación. Y el DM tal vez pueda, digamos, controlar o, o balancear el resultado con eh, un agregado de eh, lore. Es decir, está oxidado, está roto, lo que sea. O sea que consiguió todo lo que necesitaba, pero le falta soldar una parte. Entonces tal vez el jugador tenga que perder tiempo, o dinero. O una parte más De la misión Para terminar eso que De arreglar eso Y continuar a donde tenga que ir Volviendo Bien eh. Esto puede terminar La categoría de dados con la que el personaje va a participar del conflicto por ejemplo me imagino como venía diciendo si, si alguien eh, un warboy por ejemplo por decir algo va a una pelea probablemente entre con toda y sus dados sean los dados que tenga en su hoja de personaje o una categoría superior ahora Tal vez si el Warboy tiene que investigar algo Se le resta una categoría de dados A todas las tiradas de esta situación Porque es muy muy malo Y se le resta porque es muy malo Pero también le, le, le da la oportunidad de seguir participando Incluso, qué sé yo, si tienes 3 de 4 Puede ser un de 2 Puede ser un 12 la tirada eh, so, si, si contamos solo los dados Ponele que tu compañero Tira de 6 pero tira 2 de 6 Los dos pueden sacar el mismo resultado Un 12 Y... De tener ese momento donde sé yo, el, el bárbaro por ahí brilla en persuasión en vez de intimidación y cosas por el estilo eh, y, y eso me pareció interesante Cómo consiguen los dados eh, Creo que la hoja de personaje debería eh, aportar dados a los personajes Le debería decir... Eh, si estás en una persecución manejando o si estás eh, uh, arriba del auto, vas a tener de 8 para lo que sea. Para... Aportadados y categorías básicas. Ahí está. Tienen que ser las básicas porque de acá se van a modificar en base al resto de las cosas que pasan. Eh... Me gusta esto Me gusta, me gusta, me gusta eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se consiguen dados? Eh, habilidades que recuperen dados ¿Por qué no? Que alguien venga El, el, el otra vez estamos hablando de eh, Por ejemplo, la habilidad de medicina Que te ayuda a eh, Hacer que otro Recupere un dado que está bueno Lo emparchas un poquito y sale Creo que eso es también un, una de las... De, de, de, de, de... Las frases principales del juego Emparchar un poquito y sale Porque no hay más Que no, no, hay, no hay más que emparchar eh. sí uh. Objetos Objetos O vehículos Imagino que, por ejemplo, el camión de la última peli te da una buena reserva de dados para manejarlo o estar ahí arriba haciendo cosas, ¿no? De eso se trata la parte de que un objeto te dé más dados. Tal vez una pistola te da, eh, o un rifle te da, eh, qué sé yo, 2 de 8 para eh, ataque y daño con eso. No lo sabemos todavía, ya lo vamos a saber. Pero de eso se trata de, de ver cómo se consiguen los dados Qué piensa ahí el chat Qué les parece esta, esta cosa extraña Que estoy hablando Ya va a ver cómo eh, Cómo se usan dados ahora yeah. Cómo se... Gastando... Dados O cómo se usan los dados Y esto es un poco de lo que hablamos Que es eh, Acciones de jugador No, yo, yo La idea de esto es El tema que estamos todavía en la parte de diseño eh, Teórico Muy, muy teórico Es eh, Armar el concepto Es tan conceptual esta parte Que es claro Es más difícil de, de entender Lo que Por eso esta, esta parte Es mucho más salada Una vez que tengamos bien Todo Vamos a poder decir Bueno ¿qué sé? 4 dados de 6 Es la reserva de dados Básica Y ahí vamos subiendo Y bajando dados Por ejemplo eh, Un personaje Experimentado Tal vez tenga una reserva de dados 5, Que puede usar como quiera eh, O 6. O 7. Y... Puede elegir, qué sé yo, uno de esos cinco dados. Y cuando va a pelear, uno de esos dados es un de 8 por ejemplo. Yo sé que suena re extraño esto, pero me re gusta este sistema. Estoy muy contento. De hecho, cada vez que pasa este, este stream... Al otro día me quedo pensando mucho en, en cómo en cómo mejorar una parte, cómo hacerlo. Y. Eh, me dan ganas de ir trabajando esto, pero no quiero adelantarme. Claro, bueno, un refugio puede recuperar dados, ¿sí? Eh, ahora vamos a anotar acá: recuperar dados. Lo vamos a dejar ahí. Refugio, ahí va. Eh, otra forma de gastar dados es el tema es que acciones de jugador me parece que es medio, medio ambiguo, ¿no? Como que sí, todo lo que hagan los jugadores va a gastar dados, probablemente sea un poco el, el objetivo del juego. Eh, a, a apostar. No sé por qué, apostar dados. Habíamos tenido una mecánica de, de, de, de entre comillas, de apuesta que era, eh, en realidad, arriesgar todo, digamos. Ah, donar dados. Claro, a eso me refería con que acciones de jugadores muy ambiguos, porque donarle los dados a alguien es algo que vos vas a hacer como una acción. Eh, Recuperar dados. Yo imagino, eh, bebida comiendo o bebiendo ¿no? comiendo o bebiendo algo suena bien ahora eh. tenemos creación de dados gastando dados, recuperando dados Perdiendo dados. Perdiendo dados. Porque es súper importante. Gastar dados de la reserva para mejorar el auto. Un auto, -auto tiene una mejora, pero ahí vos tenés un dado menos tirar. Me gusta lo de la reserva de... Eh, me, mejor, mejoras para vehículos. O armas, porque no. Vehículos, no. Vehículos. ¿Habrá penalizaciones permanentes que se manifiesten con la pérdida de dados? Yo creo que en este juego debería haberlas. Eh, tipo... No sería algo poco común que perder un brazo. O algún tipo de, de, de... Cualquier extremidad. O el ojo. O algo así. Y que esto te presente dificultades a la hora de seguir eh, tomando acciones que requieran esa parte que vos perdiste. Tendría que haber. Eh, de hecho... No, no es eh, muy popular, pero a mí me gustaría que los personajes tengan un sistema en, en la creación de personajes eh, Como ventajas y desventajas, algo así eh, Porque mucha de la gente que vive en este mundo está pasándola extremadamente mal Lo mínimo, lo mínimo que tienen es eh, deshidratación extrema eh, Desnutrición eh, Problemas en la piel por el sol <risa> Todo eso es lo mínimo Además toda la guerra que hay alrededor eh, El abuso de poder Ese es Un, un lugar hostil Como venimos diciendo eh, Perdiendo dados Golpes de enemigos Acá incluye esto lo de eh, lo de, de que te cortan un brazo, esas cosas eh, Perdiendo la apuesta eh, Donando dados eh, ¿Cómo estás? Estamos creando un juego de rol Basado en el, en el mundo de las pelis de Mad Max Y es un juego de rol que eh, la idea sería que todo sea muy escaso y hay que sobrevivir con lo poco que hay. Y es bien. Sí, bien hostil, de mucha supervivencia. Yo creo que va a estar lindo. Bueno, ahí hay algo con el sistema de dados. Eh, el sistema de riesgo todavía no. No sé bien cómo hacerlo, pero. Voy a anotar lo que la, la idea. Eh, la idea es que los personajes puedan arriesgarse a lo que sea. La idea, ¿eh? ¿no? La idea, León. Ahí va. Puedan arriesgar algo para tener un beneficio en la tirada. Y esto es medio, medio difícil porque... Si... A veces va a pasar que alguien va a arriesgar un montón de cosas y va a fallar y las va a perder y el personaje va a quedar muy mal. Pero ¡Ey! tomate 20! ¿Cómo andan? Gracias por el raid. ¿Todo bien? Estamos acá en la sesión 5, 4 de Creando jugar. Eh. <risa> Eh, acá eh, bueno el sistema de riesgo la idea es que un jugador pueda venir y decirme eh, voy a qué sé yo, arriesgo eh, mi auto o el brazo de mi personaje para eh, darle un golpe re fuerte a la persona bueno eh, eso te da un beneficio de, no sé O más dados, o más categoría de dados Y haces la tirada, sale eh, Si tenés éxito Debería perder algo de personaje, ¿no? Porque bueno, o, o quedar lastimado al menos Pero si fallás, tu personaje va a perder todo eso Y va a ganar todos los penalizadores de haberlo perdido Pero está bueno el sistema de Creo que le da un giro interesante al juego Porque a veces Tal vez a los jugadores se les puede ocurrir ideas locas De cómo eh, Cómo arriesgar Como para salvar a un compañero Por ejemplo Que me diga, bueno, qué, qué tengo que hacer Para eh, Sacarlo del auto Antes de que se caiga al precipicio Eh Tenés que arriesgar caerte vos al precipicio también Por decir algo Y ahí está eso eh. Me parece que puede dar momentos copados a la, a la, al, a la al juego entero Ya que no va a ser un, Esta es la parte del sistema menos estructurada de todas Porque los jugadores van a venir con una con un riesgo tipo, que no, Por ahí no con el riesgo Pero van a decir Quiero que mi personaje haga esta acción, que se, se va de cualquier regla, eh, se va de cualquier sistema que haya en el manual, eh, eh, es ajena a todo esto, quiero que. Eh, y quiero saber cómo la consigo. Entonces, eh, esa, esa intención que tiene el, el jugador de, de inventar algo nuevo y, o, o intentar algo súper extraño eh, se premia con esto de darle esta posibilidad de lograrlo que bueno, también está la posibilidad de fallar pero los dados son los dados claro, es arreglar un motor mientras el auto está andando y arriesgar perder un dedo para arreglar el motor así que lo vamos a dejar ahí a mí el sistema de riesgo me gusta es una herramienta que tienen los jugadores para eh, momentos épicos también Tipo Quiero eh, Algo así como Quiero ir a arriesgar la vida De mi personaje y la de todos los que están acá Para darle un golpe Re fuerte a ese tipo O eh, saltar Por el risco eh, Bueno eh, Tenés Más esto a la tirada Si fallas pasan estas cosas y también de hecho puede haber algún tipo de, de, de beneficio externo a, a alguien que se arriesgue mucho. Me acuerdo en, en Warhammer Fantasy, uno de los personajes más, más, más famosos se llama Gotrek, de la saga Gotrek y Félix. Eh, que es un enano que se llama... Eh, pero se llama Gotrek, que es de la, de la clase matador o slayer. Y son gente que... De alguna manera cayeron en desgracia y tienen que ir a matar a un monstruo. que se llama matador de trasgos, matador de orcos, matador de trolls y así. Y cada vez que ellos matan a uno, incrementa el tipo de monstruo que tienen que pelear. Eh, porque lo que están tan en desgracia que lo único que pueden buscar es una muerte honorable contra un enemigo poderoso. Y así va escalando hasta que el dragón, matador de dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero, la idea es que es una persona que siempre está todo el día arriesgándose a tipo, una misión super épica Entonces, tal vez con este sistema de riesgo podríamos tener eh, algún beneficio ajeno de, ajeno a esta regla Si no, eh, algún, algún bonificador, se me ocurre alguna habilidad, algún talento, alguna fita, algo que diga bueno Cada vez que tu personaje se arriesga algo, gana un dado más eh, o cada vez que tu, un, tu personaje gana, eh, tiene éxito en una tirada de, de riesgo eh, consigue algo más. O cada vez que falla recupera un dado, por ejemplo, y algo por el estilo. Eh, me imagino en Mad Max sería tipo tirarse el, el shh en la cara y, y ir a pelear. Por ejemplo, en la última peli hay un personaje que hace eso dos o tres veces y falla. Así que sigue vivo. Todos los otros que lo hicieron, murieron. Con eh, bueno, el Witness Me. <ríe> Bien. Joya. Ya vamos. Yo creo que hay una buena base de, de, de cosas acá. Combate. Lo quiero evitar. Porque el combate tiene que tener un capítulo aparte. Siento que lo tiene que tener. Porque además... Eh... Además del combate eh, Persona a persona También está el combate vehículo a vehículo Y el combate En el cual los vehículos O sea, no es que son combates separados Sino que son reglas para, específicas Para cada uno y después se van a mezclar todas Porque los autos En las peleas de Mad Max también tienen que ser Como parte del terreno eh, Y cambiar de auto y esas cosas eh, Claro, eso de, de eh, voy a notar, digamos. Eh, si fallas el riesgo, perdés lo que apostaste. Y algo más. Eh, si tenés éxito, conseguís lo que querías. Y acá voy a notar que esta regla... Es para que la gente haga... Muy Para que la mesa haga acciones locas, barra épicas. Punto. Eso es lo Quería saber cómo lo pone. Quería saber está, ahí me gusta más. Eh, Bien, ahí está. El sistema, el sistema de, de riesgo me gusta. Temeraria, me gusta eso. Bien, el combate lo vamos a ignorar un en toque. Entonces... Eh, tru tru, combate y conflicto social también los vamos a dejar. Cada uno va a tener su, su sesión entera. Eh, hoja de personaje Creo que sería un buen momento De ser la hoja de personaje eh, Acá hay algunas cosas interesantes Que estuvimos anotando Ah, esto era, las habilidades iban a tener rango o Si sea, cada rango iba a interactuar con los dados Eso estaba bueno Bien, vamos a la hoja de personaje Vamos, Esto es Hoja de personaje. Y acá voy a anotar campos que a mí se me ocurren que sean necesarios. Vamos a empezar por los básicos: que es información del personaje y quien lo juega. Nombre: PJ. Después tenemos: nombre: jugador. Eh. ¿Reserva de edad? Nivel Puede ser O experiencia Porque hay, creo que experiencia A mí no me gusta lo de los niveles Para un juego así eh, Pero está ahí notado tal, tal, vez, tal vez queda como una futura regla Dices, sí, Necesitamos niveles ya fue eh, nivel de experiencia vamos a seguir características eh, acá voy a usar estas cuatro que anotamos acá eh, que después eh, que después vamos a revisar si es algo que realmente lo que queremos Sí, sí, el dibujito estaría muy bien. Violencia. Bien. Creo que es importante volver al sistema de dados un segundo y decidir. Esto se decide. Eh, de tipo de que tomar la decisión de cuál va a ser el dado más básico de todos. Por ejemplo el de 6 por decir algo a partir del de 6 el de 6 va a ser el eh, el, el eje para eh, tomar las decisiones futuras de diseño puede ser el de 6 puede ser el de 8 el de 12 lo que sea pero hay que decidirlo ahora eh, cuanto antes mejor voy a poner acá Dado básico Estoy por decir un D4 Claro, en D y D Está todo gira alrededor, tirás un D20 Y sale eh, Acá la diferencia es que eh, Vamos a tener Diferentes dados para diferentes tiradas Vamos a tener 4 dados Algunos pueden ser de 4, de 6 O de 8 por decir algo eh, Yo creo que sería, sería necesario que sea el D4 Porque es el más chico En las primeras partidas eh, Te va a permitir Crecer eh, Te va a permitir digamos, Ir incrementando la categoría de dados Y si te reducen la categoría de dados eh, Cuando tenés un D4 pasas a tirar un D2 Después solo tenés un más 1 a la tirada Ahí estoy viendo el de 8. ¿Por qué, ¿Por qué? no me parecería correcto tener el de 8? Porque.. Con el de 8 vamos a asumir que te pueden reducir la categoría de muy rápido. Eh, como que. Oh, no está mal. El problema con esto. con esto eh, es. Digamos, ¿cuál sería la tirada estándar? Estas son las preguntas que surgen. ¿Cuál sería una tirada estándar? Es decir, eh, ¿cuántos dados tiraría una tirada estándar? ¿Dos dados? ¿Tres dados? ¿Cuatro dados? ¿Cuál sería una dificultad estándar? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? Eh, vamos a poner de seis y vamos a ver. Después, después seguro se rompe algo. Eh. O, o, o no funciona nada o algo por el estilo. Entonces, ahora si te reducen el de 6, puedes tirar un de 4 y así, así y así. Después va incrementando para el otro lado. Eh, recordemos que tiene dos incrementos: digamos, en cantidad de dados y en, en categoría de dados. Eh, que son dos crecimientos diferentes, pero está bueno que haya, digamos, una diversidad. Lo mismo para reducción Te reducen en cantidad de dados en categoría de dados ¿Cuál es la diferencia? Si vos tirás 4 de 6 Y, y perdes un dado Tu máximo pasa a ser 18 en vez de 24 si, tire, si tirás 4 de 6 y te bajan una categoría de dados Tu máximo va a pasar a ser 16 en vez de 24 Se reduce mucho la, Reducir o incrementar una categoría de dados Reduce potencialmente o incrementa potencialmente un montón el máximo. Ahí veo si sí, no va a poder se van a poder anotar para jugarlo. Miren, cuando esto esté entero me encantaría probarlo. Falta un rato, pero hay que hacerlo. Eventualmente, incluso cuando todavía esté en eh, partes del juego no terminadas, hay que probarlo para ver hasta qué tal, qué tanto sirve lo que estamos armando. Se me acaba de ocurrir algo que es algo que, que hace mucho. Eh, ¿Cómo se llama este juego? Eh, Power by the Apocalypse Que cuando Cuando vos elegís uno de los libretos en este juego Casi todos tienen 5 stats en, en, en general Y vienen Elegidos una, unos básicos Y vos eh, Generalmente agarrás alguno de esos básicos Y le incrementas uno eh, Eso te sirve para los movimientos del personaje Si, si tenés un personaje que eh, Necesita más violencia Le pones más una violencia y así vas entonces, lo que se me ocurrió a mí es hacer algo similar, pero con esto. Por ejemplo, un personaje que recién arranca tiene. Eh, elige una de sus características y le pone un D6, y a las otras le pone un D4, por decirlo okay. Cuando recién arrancan, eligen una característica, un stat, un D6. Un de 4 ahora, ¿cómo se lee esto? ¿Qué significa que violencia tenga un de 6? Y esto tenga un de 4 y esto tenga de 4 y esto tenga de 4 eh, porque acá tenemos reservado. Poner que tenemos reservado dados 4. Eso quiere decir que de acá esto va a tirar esta, estos dados. Entonces, esto significa que acá voy a tirar 4 de 6 si uso violencia. Eh. O 4 de 4 si uso voluntad. No lo sé. Es una buena razón para pensar a esto, digamos. ¿Qué es lo que significa esto de 4? Eh. O ponerle que llegue a pasar digo 2 de 4. Eso quiere decir 8 dados de voluntad. 8 de 4 de voluntad. Tal vez acá se anotan las, las, las categorías. Bien, reserva dados sobre la cantidad No lo veo mal Bien Bien, esto lo voy a notar así Reserva De dados Cantidad Características. Categoría. Sí, sí, yo sé que van a estar muchos dados. Eh, pero era lo que quería. Eh, yo quería usar todos los dados. No me salga esto, eh. No, no me salga esto para nada. Eh, es fácil de leer si tenés 4. Si tenés reservados 4, quiere decir que agarrás 4 de lo que sea que dice la característica y tirás eso. Además, habíamos dicho que las habilidades lo que van a hacer es agregar efectos, no necesariamente dados. Es decir, si tenés. Eh, rango 1 de Medicina Si tirás, que yo Dos dados de Medicina recuperas uno O Si al menos gastas dos dados de Medicina recuperas uno La persona que está ahí Tirada eh, Y así Y así, y así, y así eh, Lo de incremento de categoría Estaba pensando que tal vez Digamos En vez de hacer que sea algo raro Podemos hacerlo más común Y en vez de Incrementar la categoría De todos tus dados Se incrementa la categoría de un dado de esa manera lo balanceás para que pueda ser más fácil usarlo como dm que el dm digamos, tenga la posibilidad de subir o bajar categorías caóticamente como, como imagino que debería ser eh, claro ahí justo le johnny eso exactamente para que para que el sistema sea más fluido y más raro todavía Pero sí, digamos subir o, subir o bajar la categoría de todos los dados del personaje Eso sí sería raro O incluso difícil eh, Tiene que ser un efecto muy, muy heavy Como para que te hagan eso Que yo te, te baje esta categoría de todas las características Es demasiado, tal vez eh, Habilidades ahí, ahí, la vez. Bueno Las habilidades iban a tener rangos y acá el problema principal es hacer la lista de habilidades, escribir los rangos de cada habilidad, eh, en cada uno de los todos, yo voy a decir tres por decir un número, eh, pero si tenemos 10 características, cada una tiene tres rangos, son escribir 30 cuadraditos de texto de qué hace cada cosa. Eh, No está mal y de alguna manera entra en sintonía con esto Porque eh, ya tenemos todos los números que necesitamos Tenemos la cantidad de que dados que podemos usar La categoría de dados que vamos a usar Y después las habilidades nos van a dar la posibilidad de aplicar eso a diferentes cosas eh, Que hay que anotar, no sé si en algún momento notamos una lista de habilidades Creo que nunca notamos una lista de habilidades. Voy a hacer algo, esperen un segundo, porque. Como dije. En algún momento del pasado yo intenté crear un juego de Mad Max. Que lo probé una sola vez. Los chicos fueron tan amables de, de, de probarlo. Eh. Vamos a ver qué encuentro en mi Google Drive Bueno, está todos los documentos, sorprendentemente Bueno, estas son las que yo tenía Mirá vos León, eh, Guardo todo Bien León eh. Uy, ¿qué Recolectar era algo importante Que, nos, que, que, que, que no, no sé si nos habían dicho Pero eh, Es necesario Acá ya estoy viendo Digamos que chamuyo Puede ser comercio Algo bueno que hizo Que me gustó Quinta de quinta edición Es que Atletismo y acrobacias Separan bien Dos conjuntos grandes De, de habilidades físicas <risa> Claro entonces Yo creo que comercio y chamuyo debería ser la misma cosa Así que vamos a borrarlo, Porque mientras menos habilidades tenemos Quiere decir que mientras menos cuadritos vamos a, a poner eh, Emparchar Creo que esto era lo que yo venía diciendo como medicina en Medicina, bien escrita Recolectar es súper importante Improvisar equipo eh... no, Creo que esquivar, no sé ¿Ves? Acá tengo el problema eh... Porque el tema de las habilidades es Por ejemplo, en Day Day lo separan bien eh... es... Las habilidades ...durante el combate en day, day solo se aplican en situaciones muy específicas... ...como por ejemplo cuando alguien agarra a alguien y cosas por el estilo... ...pero si no, todo el combate funciona con otro paquete de reglas totalmente diferentes... Eh, ...a las habilidades... ...que son los ataques y cosas por el estilo... ...en Vampiro, las habilidades están dentro de todos los sistemas, porque... Eh, se usan mucho ah, Creo que en el momento No usas habilidades en vampiro Cuando tenés cosas muy específicas Por ejemplo como tirás fuerza de voluntad Ahí solo tirás fuerza de voluntad Y en algunas En algunas ¿Cómo se llama? Eh, en algunas disciplinas Tirás la cantidad de puntos que tenés en la disciplina más alguna característica Pero generalmente el resto del tiempo es una habilidad Más una característica la mayoría del tiempo. Entonces, acá donde entra la pregunta es: Hey, la taberna de J, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Eh, estamos acá inventando un juego de rol. La pregunta es: ¿las habilidades van a estar relacionadas con los otros sistemas a la vez o no? Eh, ¿Es necesario que acá esté pelear? O va a haber, digamos, una parte de la hoja de personaje Dedicada al combate eh, No lo sé no, no, no estoy seguro ¿Qué beneficio tendría eso? ¿Qué beneficio tendría separar? ¿Y, y, y qué sería lo difícil de hacer esta parte? no? Eh, hey, El beneficio sería que las habilidades, el resto de las habilidades que no son eh, relacionadas con el combate sería una lista mucho más chiquita sería mucho más fácil de, de escribir tanto la habilidad como los rangos, pero también eh, sería más fácil decidir cuáles son por ejemplo acá está esquivar o pelear o disparar y no necesariamente las necesito acá. Por otro lado, está conducir. Que en este juego conducir es tanto puede ser una acción de, de agresiva como simplemente andar en auto. Digamos. Entonces van ahí. Eh, lo lo malo que tendría esto de, de tener los dos sistemas separados Es que Tengo que dedicarme mucho a otra parte del juego Que es el combate Que lo ignoramos hoy. Si yo hago eso uh, pero Si yo eh, separo la hoja de personaje En habilidades y combate Como lo tiene ahora Dayday eh, Tal vez eh, Se sienta mucho Dayday Es raro, es raro. Ay, qué difícil. Eso sí, eso es verdad, eh, dice ahí, Luz, Se podrían, podrían separarse por categorías. Eh, tipo, yeah. en vampiro tenés. Eh, creo que son conocimientos eh, de pelea, y no me acuerdo cuál es el otro. Eh, pero podría ser. Eh, a ver, voy a anotarlo. como anoté acá? así ah, sí, sí. Eh, separar Por categorías No, por categorías eh. De categorías Tipo eh, Combate Sociales Y supervivencia Por decir algo eh, Eso, conocimientos físicos y sociales entonces, ¿qué hace esto? Acá estamos separando el combate adentro de la baja de personaje, pero también estamos separando todo lo demás. Eh, de todas maneras, vamos a tener que escribir una, eh, tres listas y vamos a tener que escribir los rangos de cada una. ¿Qué hace esto de los rangos? A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Pero, ¿qué hace que cada habilidad tenga un rango? No sé si les pasó a ustedes jugar con un personaje a nivel alto o con mucha experiencia en cualquier juego. Generalmente esas hojas de personaje están llenas, llenas de cosas. Llenas. Eh, si sos un mago, tenés un montón de hechizos. Si sos un vampiro, tenés disciplina, habilidades, poderes. Si estás jugando la llama de Tulu, tenés puntos y hechizos y armas y qué sé yo. Eh... Acá vas a tener muchos rangos en habilidades. Y eso hay que anotarlos en la hoja de personaje. Eh. Primero vamos a separar, ¿se puede separar por columnas acá? ¿Tres columnas. Tres columnas. Uy no, ¿qué hiciste león? <risa> no se hace eso, Leon. y si lo marco así. Columnas, tres columnas. Quería ir a la otra columna. No está mi otra columna. Se me rompió todo. Bueno, vamos a empezar acá. Bien, bien rápido. Eh. Conducir. Combate. Pelea. Combate. Disparar combate. Emparchar, supervivencia. Recolectar, supervivencia. Improvisar el equipo, supervivencia. Mecánica, supervivencia. Sigilo. Para mí, yo sé que esto eh eh, tal vez sea una opinión muy extraña Pero para mí sigilo es una habilidad social Porque vos te escondés de los demás eh, Así que yo voy a poner como social yo. Social Trepar Supervivencia Opa. Esquivar Combate Explosivo Combate No me parece mal esta, esta pequeña lista. Tal vez deberíamos tener más. Eh. Yo entiendo que el sigilo es una habilidad social, pero el problema es que mucha gente entiende la parte social como que tenés que estar hablando con otras personas. Y evitar hablar con otras personas también es una habilidad social. Entonces, para mí, el sigilo al estar, eh, al estar relacionado con otras personas se vuelve una habilidad social. Vos tenés que esquivar, salir de ahí. Eh, igual ahora lo puse así porque las tres categorías que le mandé son estas: sigilo también podría ser supervivencia sin problemas. O el combate, eh, claro, eh, a eso me refiero: antisocial. Es, es, es, es. Para mí va por ahí el sigilo, eh, es lo antisocial. Bailar, tocar música En el mundo de Mad Max Ay. Eh, Explosivo puede ser supervivencia también Puede ser combate eh, Encantar Me gusta, pero quería cambiar el nombre Tiene que ser algo más agresivo, más bruto eh, Social ¿Qué se le ocurre? Una habilidad así, diferente. Por ejemplo, en Day está trato con animales. Que acá eh, no hay animales. <risa> eh, así que lo vamos a ignorar. En Gatuzar, eh, creo que va por Chamuyo Sería eh, lo que se podría armar. Estaba pensando. Son, eh, que a medida que vas eligiendo rangos de las habilidades Puedes incluso hasta armar una rama no sé yo Tal vez el chamullo Como habilidad básica Y después yo te vas extendiendo hacia lo comercial Por decir algo Eso requeriría escribir toda la rama de comercial O toda la rama de mentir O toda la rama de persuadir, de persuadir Y así para todos lados eh, Y como que sería tipo un árbol de tecnología Para cada habilidad La lectura en el mundo de Mad Max eh, No es que no tenga sentido Sino que Hay pocas cosas para leer Y generalmente la, las personas que eh, Que leen eh, Las palabras que eh, Así le dicen ellos a los libros Son hamburguesas de palabras eh, Son personas que se dedican a leer Y generalmente son personas ancianas Que recuerdan lo que era leer Sí, sí, sí. En la última película, si sí, la vieron, hay una señora al principio de la peli que se llama Miss Giddy, que tiene tatuajes. Esos tatuajes son eh, frases de libros. Estas personas en particular se tatúan eh, libros. Ah, algo así como estar despierto sería. Eh, atención, ponele. Esto sería Supervivencia Avisparse está Avisparse 1, 2, 3 4, 5 De combate 1, 2, 3, 4, 5, 6 De supervivencia 1, 2, 3 sociales Eh... Alguna habilidad social más estaría bueno tener ¿No? Eh... ¿Qué podría hacer? Por pues encima Es medio estúpido lo de la habilidad social Porque No habla el personaje El protagonista de la saga No habla casi nunca Y cuando habla generalmente Diciendo algo como Me quiero ir de acá Eh Y creo que solo quiero hacer esto porque quiero llegar a 15. No, no. No, no hay ninguna otra razón. Eh, eso es verdad, no son todos más de max. Eh... Uh... Habilidades sociales. Habilidades sociales. Tenemos sigilo, chamuyo, encantar. Eh, eh, gracias por el rey de Brocastle, que grande eh, Estamos acá pensando en alguna habilidad social. Claro, ahora, ahora, ahora se nos fueron todas las habilidades sociales. Eh, estoy pensando en liderazgo, convencer. Liderazgo puede ser, ¿eh? Eh, es algo que se ve bastante. Y eh, Social. Eh, ahí tenemos una buena lista de ideas. Eso, yo creo que estamos bien. Haría que ver bien, digamos. A ver. Si sí, puedo no romper todo. Y separar bien en... Columnas. ¿Y cómo voy a la otra columna? Está mintiendo esto. Ya lo voy a solucionar para el próximo stream. Bien, tenemos las habilidades. Entonces, ¿qué hacen las habilidades en conjunto con eh, las características y la reserva de dados? Habíamos dicho que los dados se te van a consumir. Vos tenés una reserva de dados básica cuando estás poniendo full descansado, que son cuatro, y después entras en la pelea y empezás a quemar dados. Eh. Ah, esto también. Casi me olvido. ¿Dónde está? Recuperando dados. Descansando. ¿Qué es esto? No quiero sugerir, quiero escribir. ¿Por qué me está haciendo esto? Ah. Estaría acá. Descansando. Tiempo. Por decir algo, ¿no? Eh, volvamos acá abajo Entonces Tenemos que eh, Vas a pelear Y en esa pelea Vas a eh, Consumir dados Entras con 4 dados. Tu primer golpe decís: Voy a gastar 3 dados. Agarras tu 3 de 6 de violencia, los tiras Bien. ¿Qué hace la habilidad de, de combate o de pelea o de disparo que uses para esto? ¿Qué es lo que me estoy preguntando? ¿Qué onda? Los rangos. Ni idea. Creo que esto es, Voy a anotarme. Para la próxima vamos a escribir los rangos de las habilidades. Ahora queda un poquito de tiempo, pero creo que estamos bien con esta parte de bajar. Ya tenemos las habilidades, vamos a lo que sigue. Como para ocupar el tiempo un ratito más. Tenemos características, habilidades. Yo creo que deberíamos tener en algún lugar eh, la parte de ventajas y desventajas. O el nombre correcto, porque eso no me gusta. Eh, como para que el personaje arranque con algo diferente por ejemplo, una ventaja puede ser un auto con nafta empezás con un auto con nafta, que puede ser una buena ventaja una ventaja común, o qué sé yo, entrenamiento de warboy o... qué sé yo dotes y maldiciones también puede ser Eh, piu, piu, piu. ¿Qué más puede tener la hoja de personaje? Eh, acá vamos a anotar el dibujo que no habíamos ol olvidado. Dibujo. Descripción. Eh, acá va a abrir toda la parte de. Eh, trasfondo, No, no es trasfondo, es. Eh, pasado de personaje. Presente ambición, ambición, como que es lo que quiere. Eh, ¿Qué hace falta acá? Por prejuicio. A ver, vamos a ver hoja de personaje. Y que nos presenta cada una, ¿no? La clásica de D&D nos trae Una lista de habilidades, bueno, ellos usan tirada de salvación eh, Puntos de vida, armadura, todos esos stats Iniciativa Debería tener la iniciativa en algún lado O una forma de rastrear la iniciativa Ahí la producción me estaba diciendo cómo agregar una columna. Lo acabo de leer. Eh, y también lo que tiene es un lugar donde vos anotás todos eh, los rasgos que va consiguiendo tu personaje. Tipo los raciales, cosas por el estilo. Eh, vamos a ir a Vampiro. A ver qué nos trae Vampiro. Vampiro lo que siempre tuvo fue un sector... Diferentes sectores, por ejemplo, el sector de arriba Son las, eh, los atributos Después están las habilidades Después están las disciplinas, el background Y eh, la otra cosa Y así es y así, y siempre se separó por sectores La hoja de vampiro quinta de cien, de Vampiro en general eh, Ahora es eh, tipo eh, Información de personaje Atributos Dentro de atributos está la fuerza voluntad y la humanidad Ahora que antes estaba en otro lugar eh, Habilidades Disciplinas y abajo del todo eh, el hambre y las otras cosas. No, eh, sí, sí, en atributo está la salud ahora, no está. Mal, está bien, entonces, eh, ¿Qué otro juego va a haber? Otro juego que no sea así convencional es como. Eh, hay un sistema de iniciativa ahí que estoy viendo la iniciativa de, que dijo Lu. Eh, hay un sistema de iniciativa que me gustaba mucho que era el de séptimo mar. Es que todos tiran de 10 para la iniciativa. Y el combate tiene 10 rondas. Y todos los que sacan 1 actúan en simultáneo en la primera ronda. Y todos los que sacan 3 actúan en. Sí, y si vos. Saca, tenés, si tirás 2 dados de iniciativa, sacás 1 y 2, actúas en la ronda 1 y 2. Eh, y así, así, así. A ver la de Génesis. A ver cómo es de Génesis. Está abriendo Bueno, no abrió eh. A ver si ahí me presto la hoja Bien De nuevo, tenemos en la parte de arriba la información del personaje eh, Después seguimos con las condiciones que tiene eh, vendrían a ser eh, características barra habilidades Abajo tenemos eh, Lore entre comillas de personaje Y lo último es el potencial Ah, Tulu Pare. Ah, eso yo no se lo estoy mostrando ¿no? Vamos a hacerlo acá Cualquier cosa Call of Tulu Charter Sheet A ver qué hay acá Bueno la, la llama de Tulu Es la más fea de todas eh, Porque Vamos a correr un poquito Por acá Porque son un montón de números Por todos lados La parte de arriba La, la información del personaje Oh, uh, esto no se ve nada ¿eh? Me encanta este juego Pero es tan complejo, y complejamente innecesario La información del personaje está acá arriba A la izquierda Después tenemos las características Inmediatamente abajo tenemos esa, esa, Esos números del 1 al 100 Es la cordura Después al lado tenemos los puntos de vida en La otra barra de números es la suerte eh, Al lado, a la derecha Tenemos los puntos de magia y después tenemos las, eh, las habilidades de investigador y armas y qué sé yo. Vamos a volver acá, que esto no me gustó para nada. Eh. Eh. Todas las hojas de personajes que comparten, o sea, las que estamos viendo hasta ahora, comparten esto de eh, sectores de la hoja. Y de hecho, cara, que la estoy viendo todas, todas son horizontales. Tipo, eh. La de DD es la más extraña ahora que estoy pensando, porque tiene tipo, cada uno tiene su segmento acomodado en medio al azar, entre al azar entre comillas, pero todas las demás se mantienen por como, un renglón grande que ocupa eh, habilidades, características, el lore de personaje. A ver, Burning Will A ver, ¿qué es esto? Yo sabía que iba a ser raro No va a pasar bueno, el Burning Wheels es muy difícil Anima La anima yo me la acuerdo es La anima de hecho es similar Me hace recordar a mucho a, de 3.5 eh, Llena de cuadraditos que tenés que llenar chiquititos con números Que se suman a otra cosa Y cuentas que tenés que sacar en la hoja A ver, Fate... Sí, bueno, la de Fate es bien simple. Esta, esta es también de nuevo por renglones. Todas tienen esto esto, esto mismo. Eh, ¿Qué le faltaría a esta hoja para estar bonita? Digamos? Porque quiero algo que sea bonita. Eh, me imagino que en algún lado tiene que estar inventario. No sé sea, lo que poco que tienen los personajes tendría que estar anotado en ningún lado ya va a haber algo así por ahora creo que hoy avanzamos bastante por lo no menos tenemos una noción básica de, de lo que es la hoja de personaje y me gustó que se haya decidido cómo usar la reserva de y los y los dados eh, Después en base a esto Habría que decir una dificultad estándar Vieron que en D&D o en cualquier otro juego Hay... Eh, tipo... Tenés una tirada que es fácil, media, difícil o imposible y así Y cada una tiene un número de diferencia Eso es, eh, si no llevo una pequeña tabla o matriz que hay que hacer para ayudar a todas las personas en la mesa a entender cuál es el beneficio de tirar los dados. Si es, eh, si es algo que, que yo... Por ejemplo, sabemos que tiramos 4 de 6, son 24 de máximo y la dificultad es 25, es imposible. No serviría tirar dados en esa situación. Eh, como DM, yo no permitiría que el jugador gaste dados. Eh, o los gaste todos, al menos. <ríe> eh, y también lo que hay que hacer la próxima son la, la hoja de personaje del auto. Que tengo unas ideas en base a Tulutec que leí que me gustó mucho Pero eh, creo que acá vamos a cerrar el stream Estoy contento de lo que avanzamos Esto de, los, del sistema, de escribir el sistema de dados Clave Así sé cómo explicarlo <risa> eh, Y que hayamos escrito las habilidades Probablemente la próxima sigamos con mecánicas Y de hecho durante varios streams Vamos a seguir con mecánicas Avanzando eh, con cómo se crea esto Bien Quiero agradecer a todas las personas que pasaron por acá, las que se quedaron, las que se fueron. Eh, muchas gracias. Tengo unos pequeños anuncios para el cierre, no me puedo olvidar de esto. Este sábado es el último de mes y con eso tenemos el análisis de película LUPRE PASARO una muy especial eh, a la que probablemente muchos le tenemos un montón de cariño, esa película, que la van a poder disfrutar este sábado. Y como todos los domingos tenemos para ustedes el video semanal que seguimos con la gente. La temática de aventuras oficiales de D&D Así que cuéntenos qué les pareció la de este domingo No se olviden que este viernes tenemos El último capítulo de Jardín El último durante un par de meses Hasta que Lordy vuelva eh, A las 9 de la noche, 9 y media Así que eh, súmense si pueden Va a estar buenísimo Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este stream Por sus comentarios, por toda la ayuda del chat eh, Por toda la gente que comentó eh, Veo que hay un interés en el sistema Por más que esté en etapa muy, muy temprana Espero realmente poder... Eh, Tener algo sólido En unos meses Como para poder jugar Y eh, Realmente gracias eh, Si nos quieren ayudar Como siempre Compartiendo nuestros videos dando like A Youtube A las a publicaciones a las redes Comentando Nos ayuda muchísimo Así que eh, Los vamos a dejar Con el outro ahora No se olviden Que mañana tenemos eh, Nivelas de Nurem Y probablemente Vamos a hacerle reír a alguien Así ustedes siguen viendo a gente jugando rol Chao